¡Para vídeo! <risa> Sí, yo creo que sí. Con el.. con la vista se amplia. Bueno, vamos a tirarle. Eri va. neumáticos tío que se me van los neumáticos ¡Wow! ¡Qué ¡Chaval! ¿Qué pasa algo, no? wow. Guau, wow. Entrada más maja. Uh -oh. ¡Wow, guau! Wow. ¡Hostia puta, tío! ¿Eh? ¡Qué hostia puta esta bajadita! Oh. oh, qué buena, y no, no es corta, eh. El paisaje está cojonudo, tío Ayy Sí, sí, esta hojada está muy chula, eh. El tramo ese medio técnico super guapo. Pasa pues que alguien no conocerla. Y a llevar dos meses sin salir, por no llevo notado, tío. Yo salí pero no tengo las al final y. Esta es la que sube ahora. Creo que es la que sube por detrás de la casa. Esta es la subió. ¿Cuál? ¿Esta? No, pero para el vídeo ¡Qué yeah, guapo! Vaya. Aquí. No la veo. Ah, ahí, vale. Ahí. ¿Estás listo? No espera. Vale, estoy listo. ¡Arriba! va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! bien? Sí, bien bien? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! bien? bien Ah. ¿Puedo aquí? No, aquí. Hostia, ¿y eso? Porque creo que llevo la suspensión muy muy activa, tío. Y.. Aparte es que voy inestable. El móvil no lo llevas aquí. No, no, el móvil me lo quita. quitado. Uf. Oh, Dios, qué torta, tío. Si sí es la delantera más que la trasera, eh. Wow, se la llevas rápida, tío. La llevas que es un cohete adelante. ¡Wow! Se te lleva adelante De adelante, se me ha cruzado Se vale, va muy, muy rápido el rebote, tío Mira el mío como lo llevo El mío lo llevo súper... Dale dale a la tortuga ¿Cuánto le doy? Vale, dale ahí A ver, déjame te yo. Vamos Va muy rápida, tío. Vamos rápida. Si falta mira. Voy a bajar un poco. Vamos, yo para mi gusto, eh, que. Todo cada uno. A ver ahí. Pero sigo volviendo un poco rápido Voy a más. Pero ya más Vamos a ver ay, ay. Ahora sí A ver cómo ahora ya Ahí salta Ahí ya puedes jugar para arriba y para abajo un poco Está a tope ¿Está a tope de lento? Sí si quieres... Está a tope un punto... Lo mismo que el hidráulico se lo tienes que cambiar o algo, ya Si lo llevas... que Pero no pasa nada, de todas maneras si... de si... Guau, wow, porque aquí... Me iba a tirar por aquí por la derecha Y he frenado al final y... Y ya te he oído y me he parado aquí baja, ¿eh? Mira si se ven ahí las marcas. Bueno, aparte es que llevo las gafas sucias, tío. Abuela la puta este paso! Gracias. No, La traicionera le vamos a llamar a esta Que es la más cabrona, ¿está bien o no? <risa> traicionera de cojones, ¿eh? Sí, sí Putas ramas que había en medio Yo tenía cosas chulas también GoPro para vídeo